Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, quiero ver si me ven, a ver, vamos a ver, hola chicas, ¿cómo está el internet? A ver, vamos a ver cómo está el internet. No veo nada, déjenme ver. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Un ratito, un ratito. Está muy grande mi logo, voy a checarlo un poquito. Para que puedan ver todo bien. Y ahora ya está. A ver, quiero verme, quiero verme porque no veo mensajes. Ahí está, ya las vi. Ahí está Julita... Bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están chicas? Mi hermano me está llamando y le he dicho que estoy estoy en clase. Ahí, ahí las veo, ahí las veo, ahí las veo, voy a bajar este volumen. Hola, hola. Gra, dirán, ¿qué hace por acá la Miss Cari en Happy Scrap? Bueno, me han invitado, muy agradecida, a, eh, a mi amiga. Gise, muy agradecida por la invitación. Así que hoy día, ¿qué creen que vamos a hacer hoy día? Ahí están todos mis platitos. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy día? Hola, hola, hola. Ahí está Giselita, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Hasta he traído mi velita. Voy a prender mi velita. Porque, ¿qué creen? Vamos a trabajar con... Miren, ahora tengo tanto espacio en mi lugar de trabajo que ahora voy a poner velitas. ¿Qué creen? Para que huela rico, <ríe> con tal que no me queme. Gise, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper feliz. Hoy día vamos a hacer flores, que es lo que más les gusta. Voy a dejar por acá algunas de mis herramientas para que no vean mucho, mucho desorden. Ahí está. Yo he visto que las, que las rusas ponen su velita ahí, así que yo también voy a poner mi velita. ¡Hola! ¿Cómo están? Claro que sí, vamos a hacer flores, flores, flores, flores. Estas son las que vamos a hacer. A ver, ahí las ven. Gracias a hice por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Eh, estoy contenta de estar aquí, así que nos vamos ya a trabajar. Yo soy, para las que no me conocen, eh, Karina Firela de mi Academia Scrap y estoy súper contenta de estar aquí. ¿Ya? Voy a sacarme en este momento porque ¿qué les importa ver a la Miss Cari? No, no, no, no, no. Vamos a ver los proyectos, ¿sí o no? El proyecto. A ver, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, vamos a ver si... Uh -huh. Ya, ya no estoy. Estaba, ahora ya no estoy. Ahora sí, ahora sí. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí chicas, vamos a hacer florcitas, claro que sí, lo que más les gusta, gracias a Gise por ese detallito que me mandó, le agradezco bastante, vamos a trabajar y vamos a hacer flores de Fomirán, que son tan bonitas, ya, invité a mis florecillas intensas, a las chicas que han estado en el festival de flores, yo hago festival de flores, ya tengo dos festivales de flores durante el año y eh, las invito porque ellas también, aprenden conmigo hola buenas tardes buenas tardes vamos a trabajar florecillas de fomirán a ver aquí les voy a enseñar estas son las florecillas que vamos a hacer pero ahora vamos no solamente a pintar sino vamos a usar un encendedor vamos a trabajar con un encendedor ya para armar estas florecillas, acá tengo ya unos pistilitos, bueno, ahí vamos avanzando. Además voy a trabajar, porque siempre preguntan, ¿con qué colección vas a trabajar mis caris? Bueno, pues voy a trabajar con la colección de y Paper. Justo había terminado de hacer un álbumcito, también eh, colaborando a, en otra página, hice un álbumcito Y eh, estaba justo ahora en la mañana terminando de hacer el álbum, este es el álbum que he hecho. Las que desean estar, entrar por mi página y yo estoy scrapeando con mis cari. Esa es la página de Facebook donde comparto eh, tutoriales y todo. Y este es el albumcito que yo hice. Entonces justo ahora en la mañana les decía, voy a trabajar con este papel que es una hermosura, ¿no? Esta es la colección de Minta y Paper. Pueden pasar por ahí por mi página y van a poder ver este albumcito que hice de acetato muy bonito. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Algo más chiquito, porque lógicamente las flores demoran, demoran un poquito. Hola, buenas, buenas, se llegó la cari. Ahí están llegando, en mancha están llegando. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a hacer flores. ¿Con qué? Con fomirán. Este es el fomirán, es un material súper delgadito con el que me encanta trabajar, porque este es el resultado de las flores. Miren, díganme si no son hermosas. ¿No? Entonces me gusta mucho trabajar con ellas y por eso es que vamos a trabajar Además necesitamos una planchita En mi caso yo tengo y mis alumnas saben que tengo esta planchita que es chiquita Es una planchita de, de viaje ¿no? que yo normalmente utilizo para mis flores Pero ustedes pueden utilizar la plancha de su casa Ya. Miren ahorita está manchada Hay que siempre darle, pues, pasarle un trapito siempre porque como hago varias flores y las cojo por, por, por, el, por el revés, ahí se pintan, ¿no? Pero le paso un trapito húmedo y ya está. Ya queda lista para la siguiente flor. ¡Qué gusto verte por acá a los años! Dice la Ceci. Si <risa> fue sí, pues, todo el día paramos hablando nosotras, nos pasamos. ¿Ya? Entonces van a necesitar una planchita, van a necesitar sus flores. Sus flores troqueladas en Fomirán. Ya les dije que es un foam súper delgadito. Ahí está. Yo he trabajado con unos troqueles de, de Elizabeth. Ahí están. Esos son los troqueles de Elizabeth. Van a necesitar también sus gelatos. Yo trabajo con gelatos. He sacado más o menos los colores que creo que puedo utilizar. Voy a trabajar con, con gelatos. Estos son los gelatos de Faber-Castell. Todas las chicas que tengan y que quieran trabajar con Fomirán me gusta mucho el efecto que le da los gelatos he sacado estos gelatos hola Vilmita, ahí está la Vilmita, Fiorella, bienvenida por favor a compartir para ayudar a crecer a, a nuestra amiga Gise también, a compartir, a compartir, miren tengo ahora tanto espacio porque me he acondicionado mi espacio de trabajo que ahora te tengo para poner una velita, tengo un montón de espacio, <ríe> con tal que no me queme, bueno, Ahí están, las que eh, les gusta, los gelatos, los de Faber-Castell vienen en un estuche grande, con, si no me equivoco, treinta y tantos o cuarenta y tantos, no, eso sí no me acuerdo. Pero como yo tengo, acá están los gelatos. ¿Cuántos vienen? Treinta y tres gelatos vienen de todos los colores. Pero si no, también pueden eh, eh, utilizar los gelatos de Muffet. ¿No? Por ejemplo, yo en los verdes me gusta mucho utilizar los gelatos de Mapex porque los de Faber-Castell son muy suavecitos, ¿ya? Entonces necesitan como para combinar también los colores, ¿ya? Muy bien, además unas esponjitas, yo no voy a sacar deditos ahora, yo siento que la esponjita te da otro efecto a las, a, a las flores, así que voy a trabajar con esponjita. ¿Y qué más? Vamos a necesitar un perforador de borde, cualquier, de cualquier forma, un poquito de brillito, porque siempre le he hecho brillo a mis florecillas. ¿Y qué más? Y bueno, ya los die cuts que están acá recortaditos, que vamos a hacer, vamos a ver cuál vamos a poner, porque no vamos a ponerlo todo, lógicamente. Eh, y necesitamos el encendedor, esta es la herramienta nueva y, y básica que se va a necesitar para estos, estas nuevas flores que voy a enseñarles. Hola, buenas tardes, a ver, quiero ver a todas como distribuidoras de contenido, las únicas que salen como distribuidoras de contenido son las chicas que comparten, así que a compartir, bueno, van a necesitar un encendedor, por eso las llamé a mis florecillas porque les dije acá están los encendedores, eh, eh, yo prefiero para trabajar el, con el encendedor que tengan, eh, que consigan el encendedor que es eh, con un clic, ¿no es cierto? No tanto el encendedor que tiene el, tienen, ahí tienen el otro, el encendedor que tiene eh, la ruedita, porque el encendedor de la ruedita es un poco incómodo, ¿ya? Porque como varias veces hay que hacer así, entonces estos les recomiendo, los que son eh, con el botoncito, solamente aprietan el botón y ya está, ¿ya? Entonces necesitamos el encendedor. Ahora vamos a hacer una nueva T. Además, una esponjita, un, un, un, bol, un, un mat para bolear, este de aquí, eh, por aquí voy a pintar, ya no voy a pintar en hoja blanca, sino voy a pintar aquí, en este, es como, eh, a ver, como un, ¿qué les puedo decir? Eh, lo, lo, lo encontré aquí en mi estuche de, de florecitas, y es como un papel así enceradito, que ahora me va a servir para pintar, yo antes pintaba en una hoja bon, ahora voy a pintar en este. Como, como un papel encerado amantequillado, así. Una esponjita, una esponjita de esos de lavar ropa, de lavar platos, sí, ha compartido, muy bien, chicas, a compartir. Eh, una esponjita bien gordita para que nos ayude a que esté bien boleadito todo. Y nuestros boleadores, yo tengo ahorita esta, esta herramienta, pero ustedes pueden usar cualquiera de los boleadores que tengan, ¿no? ¿Ya? Cualquiera, en realidad el boleador ahorita no va a servir, o sea, no va a ser de mucho, muy necesario. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, vamos a hacer entonces eh, nuestra tarjetita, no, perdón, va a ser un sobrecito, porque había pensado hacer una tarjeta, pero ya dirán siempre la Miscari, tarjetita como que ya aburre un poquito y, y no, pues, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la tarjetita, ¿ya? A ver, todas atentas y todas mirando para aquí porque vamos a empezar a hacer el, el, el fold, ¿ya? Es una fold card que vamos a hacer. Hola, hola. Y después hacemos la florcita, ¿está bien? ¿Ya? Vamos a ir doblando todo, la acomodamos y después hacemos la florcita. Muy bien. A ver, acá, voy a, voy a utilizar mi... Mi, mi, esta herramienta para marcar, ¿están o no están? Sí, es como plastificado, ¿no? Como plastificado, sí. Con este voy a pintar ahora, ¿ya? Pues como que hacemos cosas diferentes. Bien, necesitamos una cartulina, a ver, todas atentas, ahora sí ya nadie, ya todas vamos a hacerlo, ¿ah? ¿eh? No sé si Gise está haciendo algún tipo de... Está haciendo algún tipo de concurso o algo, no sé, pero si hace concurso, que me avise porque yo puedo ayudarla para, este, para premiar o no sé, porque va a ser súper fácil. Acá estamos, ¿están, no? Por favor, dígame que están. Ya, entonces vamos a necesitar una cartulina de eh, 11, 11 tres cuartos por 8, ¿ya? Puede ser 12 también, chicas, ¿ah? ¿eh? Ya, puede ser 12... Pero aquí sí, eh, por 8 pulgadas, ¿ok? Si ella está haciendo algo eh, para um, que ustedes trabajen los proyectitos, que me avise porque le podemos mandar un regalito a, la, a las ganadoras a, en un sorteo, ¿ya? Entonces, vamos a marcar, ya chicas, vamos a marcar. Entonces, puede ser de 12 o de 11.8. Yo tenía, perdón, de 11.3 eh, cuartos, ¿no? Pero puede ser de 12 también, ¿ok? ¿Ya? ¿Ya? Pero por 8 pulgadas estamos trabajando. Entonces vamos a marcar en 3 y medio, o sea, aquí vamos a marcar, bien marcadito en 3 y medio, ahí, y vamos a marcar en 7 3 octavos. Buscamos 7, 3 octavos, acá, y marcamos. ¿Ya? Entonces, en 3 y medio y en 7 3 octavos estamos marcando. Y ahora vamos a doblar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidas. Vamos a marcar por acá. Doblamos bien. Se van a dar cuenta que a, ahí queda, ahí. ¿Se están dando cuenta? Ya, muy bien. Doblamos acá. Y este lado que ven aquí está largo, ¿no? Es un lado largo. Aquí es donde vamos a hacer nuestro... Nuestra esquinita, vamos a marcar la esquinita. Ya no necesitamos doblar nada, así que lo sacamos esto y nos venimos con la guillotina, aquí, la guillotina para hacer el corte. ¿Ya? Para hacer un corte. ¿Dónde vamos a hacer los cortes? Bueno, voy a marcar exactamente, exactamente, en 8 acá. ¿A ¿Dónde está mi regla? Acá. Hola, bienvenida. Claro, usted da sus pautas, lo hacemos. Y aprovechen las ofertas también. Ah, ya ven, la, este Gise tiene ofertas. Máximo. Espérense, primero vamos a marcar, ¿ya? Entonces hemos quedado que queda así, ¿cierto? Y, este y esta parte, la más larguita, la vamos a marcar. Vamos a marcar aquí en 8. 8, vamos a marcar acá 8. voy a bajar un poquito la cámara para que lo vean en 8 y aquí vamos a marcar en 4. 4, 4. Ahí. A ver, 8 y 4, ¿ya? Y vamos a hacer el corte. A ver, me fui, estoy ahí. Díganme, por favor, que se va. Así ah, están, sí están. Muy bien, ahí las veo. Bien, entonces aquí hemos hecho las dos marquitas, una por aquí, la otra por aquí, en 8 y en 4. Y vamos a cortar. Ahora sí si recién ahí vamos a cortar. Vamos a traer nuestra guillotina. Ahí vamos a vamos para arriba. Y cortamos. Ya. Vamos a marcar ahí. Ven, estoy marcando, estoy poniendo las dos marquitas para poder hacer el corte. Va a ser un, un corte en diagonal. Shwick, ahí. ¿Ven? ahí está. ¿Lo ven? Ya quedó nuestro sobrecito. Así de fácil. Fácil y sencillo. ¿Todo fácil? Sí, mi cari, facilito, facilito. Ya. ¿Ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte aquí. Un corte con eh, la, el, el perforador de esquina. Y vamos a trabajar con el perforador de esquina. Ya. Voy a levantarme para que pueda perforar bien. Ustedes saben que estos perforadores lo mejor que tienen es que ustedes van cortando y se va marcando, ¿no es cierto? Y ustedes siguen, siguen la línea nomás. A ver. Y aquí. Ahí está. ¿Vean? Ya hicieron un sobre lindo, miren. Qué bonito, ¿va? ¿eh? Vamos a limpiar, nada más, necesitamos este, no necesitamos más, voy a limpiar acá mi mesa, y así queda nuestro sobrecito. Ahora yo ya he cortado, lógicamente, porque si no nos quedamos hasta medianoche, ya he cortado lo que vamos a hacer. Hola, hola, hola, con, eh, con esta colección tan bonita, ¿no? Entonces yo ya he hecho mis cortes, ahí va uno, ahí... aquí vamos a cortar un poquitito más para que quede. A ver, voy a ver acá espérate. aquí viene el otro eso es viene el otro acá vamos a poner otro que va a ir adentro este vamos a colocarlo aquí no este no es Esperen un ratito, un ratito. Este viene acá, este viene aquí. A ver, a ver, porque yo ya he hecho mis cortes. Ahí, es, eso es. Este viene aquí. Y este de aquí lo vamos a cortar de la manera de que podamos este marcar y cortar bien, ¿ya? ahí, ya, ahí, ya. Buenas tardes, ¿cómo están chicas? Bienvenidas. Bienvenidas a todas. Ya. Y este de aquí va a venir por acá. Acá le voy a cortar un poquito ya. Yo tengo acá mi mini, mi guillotina. Mi guillotina bebé. Le hago unos cortes, pero a veces quiero sacar un poquito así que aquí le voy a sacar un poquito no no puedo con esta mini bebé ya vi porque es más grande le voy a sacar un poquitito ya ya tenía como les digo los cortes pero ay. quiero que quede así ay, ay, ay, ay, ay. ya Y ahora, para hacer, ya déjenme, este va a venir acá, aquí aquí, este va a venir acá, el de aquí va a venir acá atrás, está bien el corte, uh -huh, este va a venir aquí, ahí, y este es el que le vamos a cortar, ¿ya? Vamos a marcar este de acá. A que esté derechito. Voy a hacer mi marca acá. Acá. Y acá. Y acá. Y voy a hacer mi corte. Mi Academia de Scrap, así se llama mi página chicas, mi Academia de Scrap. Y me pueden encontrar también en Scrapeando y Compartiendo con mis calles. Ya está. Ahí queda ese. Este de aquí no lo van a botar porque puede servirles para otra cosita. Ahí queda este acá. Ya. Así. Muy bien. Entonces, una vez que ya sabemos qué cosa es lo que vamos a hacer, voy a pegar las flores las hacemos al final para la decoración respectiva. Vamos a pegar este. Ajá. Ahora no vas a salir y estuviste trabajando muy bien y ahora no quieres ir. Pero siempre tengo mis, siempre tengo mis agujitas. Mira, a ver. Siempre tengo mis agujitas y ahora este es el que yo uso, el nudo. Qué bonita colección. Sí, es hermosa la colección. La colección es de eh, Mintai. Ay, la goma. ¿Qué pasa? He estado trabajando muy bien ahora. Ya, vamos a dejarla ahí. Creo que voy a traer otra cosa, ahí la vamos a poner ya, así de costadito, yo hice eh, con este esquinero que está aquí, este de aquí, unos cortes con cartulina, eh, esta cartulina que le hice, la cartulina es de Sixty la espejo. Y vamos a hacer que le queda tan bonito unos esquineritos. Estoy haciendo la parte de adentro. ¿Ya? La de adentro. Déjalo de cabeza. Sí. Y eso que está... Pero no, está como... Como pegosteadito. Y ahora estaba trabajando muy bien con él. Ya. Voy a ponerle a cada uno para que quede así. Pegadito en mi esquinita. Muy bien, hazlo a trabajar. Se quiere hacer. Ya, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va a ir este? Derechito. Para que quede bonito, ¿no? Uh -huh. Un poquitito nomás le pegamos, un poquitito. Y metemos este de acá. Ahí está. Ya está trabajando bien. Ya está ya está. Se hace, se hace, se hace la goma. La otra. Hola, hola, bienvenidas, chicas. Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidas a la página de Giselita. Compartan, chicas, compartan, compartan para que todos apoyen aquí el emprendimiento y la página de dice, además, dice que tiene excelentes ofertas. Así que compartan. Ahí está. Ya quedó. Los esquineritos que me encantan, los esquineritos. Ya está. Por dentro, ¿ya? Por fuera, a ver, por fuera. Por fuera va a entrar este aquí. Vamos a poner este por aquí, así, así, y vamos a poner este por acá atrás, ¿ya? Pero ¿por qué no lo termino de pegar? ¿Por qué no lo pego todavía? Porque necesito darle su, su cerradita con una cintita, ¿no? Yo esta cinta me encanta porque ustedes la pueden apretar y queda así como, como arrugadita, me gusta que quede así arrugadita. ¿Se escucha bajito? ¿De verdad escuchan bajito? Está bien, porque la Miss Cari tiene una voz un poquito, un poquito, un poquito. Esta sí ya la puedo pegar, porque la cinta va a venir de acá abajo. Esta sí la vamos a pegar, ¿ya? ¡Ahí está la maca! ¡Hola, maca! ¿Se escucha bajito, de verdad? Qué bueno, porque mi voz es bien melodiosa. Si no, que lo diga la maca. Ya, este, este sí lo voy a poner aquí, ahí Hola, bienvenida, bienvenidas a todas, a compartir, a compartir, a compartir ¿sí? para que esté, todas estén apoyando allí se Muy bien Aquí sí, no voy a poner ni aquí ni aquí, porque acá vamos a ponerle la cinta antes de pegar. No nos vamos a olvidar de la cinta. Pensé que ya estaba caliente en la. Entonces, vamos a poner un poquito de cinta por acá. La Miss Cari no necesito micro. No necesito micrófono. No, la verdad es que no necesito micrófono. ¿Para qué les voy a decir que no sí? Yo no necesito nunca micrófono. Me va felizmente que yo me río de todo, me río. Ya, en la mitad más o menos, ¿cuál será la mitad? mi cari si esta es 20 en 10 más o menos, ¿no? Por acá. Aquí voy a hacer la mitad y vamos a poner esta cintita de aquí a la mitad con un pedacito de cinta, un pedacito de cinta, cinta. Sí, pues no necesito micrófono, la verdad. Ya. Esta va a venir por aquí. Voy a cortar más o menos acá. A ver, acá. Y la otra cinta va a venir acá. Porque donde voy a amarrar es aquí. Ya. Yo podría, por ejemplo acomodarlo por aquí y que salga la cinta por aquí y se amarre por aquí así ahí así o podría ser que se jale que se amarre desde aquí nada más así así que yo creo que desde aquí nomás para las que saben yo nunca tengo los las nunca tengo los proyectos ya hechos entonces por eso estoy pensando por aquí lo pongo por aquí sí por aquí no ya. Y esta va a venir por acá. Ahí. Más o menos para amarrar, cortaré por acá. Ya. Esa cinta me gusta porque queda así arrugadita. Y se ve súper lindo. Y ahora sí, esta ya la podemos pegar acá. Ya. A la hora que amarre, va a amarrar ahí. Es un fold card. Es un fold card. A ver. ¿Están ahí? ¿Están ahí, no? No me van a abandonar, ¿ah? ¿eh? No van a abandonarnos. Ya está saliendo la goma, dichosa. Así es la goma, así es. A ver, dice, ¿qué tienes en oferta para que las chicas vayan a comprar? ¿Qué tienes en oferta? Cuenta. Cuenta qué tienes en oferta. Aquí podrían, no solamente una tarjetita, este... Mandar una tarjetita, podría mandar platita, un regalito para jovencitas, no sé, ¿no? Ya, ahora sí por atrás, ya está. Por atrás ya lo pegamos este de acá. Acá estamos súper atentas, así las veo, súper atentas. Primero voy a armar el, el sobrecito y luego ya las flores, ¿ya? Porque las flores es lo que va a llamar, como se dice, la atención y esta vamos a poner aquí, ya está, todas atentas, todas atentas, muy bien, ya está, miren qué fácil este sobrecito, ¿quiénes lo van a hacer? a ver, me dicen quiénes lo van a hacer, les vamos a dar un premio a las que lo hagan, así, Ahí ya, esta cintita se la compré, me parece, a, Patty, a a Patricia Lizárraga, cuando fui a hacer un curso de Mix Media y me gustó, porque se arruga así se ve linda. Ya, ahora la, la gracia, como se dice, va a ser aquí, aquí la flor, podemos poner, por ejemplo, a ver, les voy a mostrar. Con estos die cuts, ¿no? ahí están los die cuts. podemos poner, por ejemplo, este globo aerostático, ponerlo por acá, ¿no? aquí, porque yo me baso bastante antes de hacer las flores, ¿no? mis flores, me trato de tener una base, ¿no? una base. entonces, la base, en este caso, van a ser mis die cuts. hola, hola, bienvenida, ¿cómo están? Bienvenido. Entonces, yo hago eso, ¿no? Comienzo a acomodar las flores que quiero. No importa si se salen del sobre, ¿ah? ¿eh? No me importa. Eh, y, y luego voy poniendo, por ejemplo, aquí este globo aerostático. Ya. Ahí. ¿Ven? Y aquí ya acompaño con mis flores, ¿no? Por aquí, por ejemplo, podría poner la banquita. ¿Sí? La banqueta. Podría poner la banquetita. Por ahí uno de los eh, eh, de las camaritas, o, o los, eh, los patines, yo ya veo, ¿no? O acá la lamparita, miren esta lamparita hermosa, ponerla por aquí a los pies. Entonces yo me voy, voy organizando qué es lo que voy a poner primero, y luego, luego ahí hago mis flores para acomodarlas acá, ¿ya? Pero la decoración va a ser... Al final, así que vamos a dejar nuestro sobrecito que ya está listo y nos vamos a hacer la flor. ¿ya? Que eso es lo que demora un poquito más. Ahora sí, voy a guardar esto. Ah, esto. Este bordecito de aquí, este que me sobró, por ejemplo, ustedes podrían aumentar acá en el sobre, aumentar y colocarlo aquí debajo. Entonces, acá tienen otro sobrecito más. ¿Qué quieren lo ponen acá? Ya, otro sobrecito más como para meter, eh, no sé, una gift card. Lo que quieran. Vamos a pegarlo de una vez. ¿Ya? Ahí, en esta parte de acá. Como en U. ¿Sí? Entonces, esta se la ponemos aquí. Y aquí, lógicamente, también otro detallito con los die cuts. ¿No? ¿Ya? Ahí queda, ¿ya? Vamos a, eh, a las flores. Ah, ya, está ahí, ¿no? Están. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la, eh, la planchita. Vamos a trabajar con... Con, con... con, con, con, con, con, con. Todas estas herramientas que saqué al principio. Y vamos a, a pintar. ¿Ya? Va a ser rapidito, así que no se me estresen, no se me preocupen. Voy a prender esta luz de acá porque me parece que además necesito esta luz. Ahora sí, yo mientras más me ilumino, mejor. Ya, ahora sí, vamos a ver. Voy a pintar estas florcitas que están acá. ¿Ya? Estas bebecitas también las voy a pintar. Y la blanquita vamos a pintar esta que está acá. Esta parece que tuviera dos. Entonces, vamos a ver si hay dos. Sí, yo siento que hay dos porque como el, el fomirán es bien delgado, acá hay dos de todas maneras. A ver. No había dos. Juraba que habían dos, pero no hay dos. No importa. Vamos a hacer esta. Sí, porque ya hice una de estas. Vamos a hacer esta. También puedo hacer para que la vean un poquito mejor ya, esas dos estas hojitas hola, hola, bienvenidas unas cuantas hojitas esto sí, me gusta bastante ponerle harta hojita, así que hojitas y vamos a poner harto ya, aquí ya hay unas que ya he preparado, así que estas de aquí las vamos a ir viendo, ya bien, ahora sí vamos a alistarnos con la Voy a prenderla porque si la tengo prendida desde, desde el principio. Ya. Aquí en cotton, ¿ya? Ponen su eh, su eh, planchita en cotton, aquí, en cotton. ¿Ya? Ahí está, en cotton. Ya la dejamos ahí caliente, que se vaya calentando y vamos a poner a pintar. Bien sencillo, ¿ah? ¿eh? Esta, esta pinturita que vamos a hacer es súper sencilla. Esponjita... Voy a agarrar este, este Watermelon Pastel y vamos a echar un poquito en la esponjita. Voy a bajar acá. Y vamos a pintar un poquito. Así. Miren cómo se va difuminando. Ahí. en el medio también un poquito, en el medio, casi no se va a ver en algunas, pero ya está, ahí, Mira, a ver esta, estas son rosadas, ojo, ¿eh? no son blancas, pero es un rosado bien suavecito, entonces, ¿qué hago yo con el, con el gelato?, es aclararlo un poquito, ¿no? Obviamente tiene que ser un tono más fuerte que el que tiene de base, ¿ya? A ver, vamos a ver estos chiquitines porque voy a hacer como unos capullitos. Ahí. Sí, están mirando, ¿no? Ahí está. Ahí ya no agarro el medio. Por gusto voy a agarrar el medio porque la voy a cerrar. Así. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy, ya está, ya están estos y las blanquitas, para que vean que no voy a hacer nada complicado, las blancas, le voy a poner un poquito de verde limón, porque tiene bastante verde limón la colección, ahí lo ven, va a estar bastante verde limón, entonces voy a echarle un poquito de verde limón. En el medio, ¿ya? En el medio le vamos a echar un poquito de verde limón. Ahí, un poquito ahí. ¿Ya? Un poquito porque yo en realidad las quiero blancas, yo no quiero pintarlas mucho, ¿ya? Eh, ah, ya, y ahora las hojas, como les decía, en el Faber-Castell no hay el verde que me gusta, más hay verdes muy claros y casi no se notan, entonces aquí sí voy a usar el de el de mape, ¿no? Y voy a echarle un poquito en las puntitas, así, para que haya diferencia, ¿no? Así, suavecito nomás. Ahí. Ya. A ver, a ver. En las puntitas. Ahí. Y aquí, bueno, esto no se ve, pero no importa. Igual acá, las puntitas. Ahí. Y, y, y, y el último, a ver porque tampoco no es mucho el espacio que tengo entonces por gusto va a ser poner muchos, ¿no? ya está, ya, ahora sí vamos a sacar lo que voy a hacer es que cuando ustedes tienen una flor que es así una flor que es así, hay que cortar un poquito acá miren, ahí ahí tienen que cortar para que puedan trabajar mejor ¿Ya? ahí, ¿Sí? Abren un poquito la, las, los pétalos, ¿no? Para que puedan trabajar y, y puedan armarlos. Un poquito, en mi, en mi caso, estas no necesitan, pero estas sí. Ya, todo depende de, de la flor con la que estén trabajando. Ya, ahora sí, vamos a llevarlo por aquí atrás. Ahí voy a... Ahí. Vamos a mandarla por ahí. Esta va a, trabajar, va a ir trabajándose solita, no va a ser necesario que le hagan nada, solita, y ya la jalo, la traigo aquí así, y la hago así. Vamos poniendo las demás, así, miren. Ahí la ven, ya está también, ya está. Se engloba un poquito, ustedes la sacan de donde la tienen trabajada. La enrollan de repente hasta con la mano así, con la palma. Gracias por los corazoncitos, chicas. No los estoy leyendo. A ver, pero si sí están, ¿no? Ahí, pueden hacer esto, miren. La enrollan así. Todas. Estas de aquí, por ejemplo, como voy a hacer capullito, voy a dejar que se hinchen hacia arriba, miren. Les voy a dejar que se hinchen así. Ahí. Ahí nomás las voy a dejar porque lo que quiero es hacer capullito. Estas las voy a dejar. Y las voy a poner por encimita, o sea, por donde está pintado, ¿lo ven? Uh -huh. Ya está. Estas sí están como capullo. Ya vamos con estas de aquí. Ahí está. Esto lo voy a poner juntas. Lo que hace la eh, lo que hace la planchita es suavizar un poco. El, no les leo, chicas. Coméntenme por favor para ver si están. Es suavizar el el font para poder trabajarlo. Ya. A ver. Happy. No vaya a ser que no esté. Ahí está. Ay, ¿ven? No las leía. Acá en mi celular las voy a leer. Disculpa, ¿podrías hablar un poquito más fuerte? ¿De verdad? <risa> Primera vez que me dicen que hable más fuerte. Así <risa> ah, están, ya, muy bien. Primera vez que me dicen que hable fuerte. <risa> ya. A ver, voy a hablar más fuerte, me parece gracioso. Casi nunca me dicen, más bien me dicen que baje el volumen. Algún volumen estará abajo. Ya. Muy bien, ahí están. Miren, inclusive con mi, con, mi, con mi palma puedo hacer esto. ¿Ven? Ya, no pasa nada. Esta ya está también. ¿Con qué pintamos? Están preguntando, con gelatos. Pintamos con gelatos. Ya, miren cómo las hago. Las aprieto, ay la goma está que se me sale por todas partes, a ahí está, ven, igual las hojas, vamos a colocarlas, ahí, vamos a cocinarlas las hojas con gelatos, estoy pintando con gelatos, me gusta mu mucho pintar con gelatos los, eh, el fomirán, ahí está, Ah, ¿sí? ¿Está bajito el volumen? Ay, ¿qué pasará? <risa> Sorry, chicas. Ah, el micro. Sí puede estar lejos, pero sí tan bajito. A ver, espérenme, espérenme. Pero tan bajito que no me escuchan nada. O sí me escuchan, pero bajito, bajito. No sé, pues este nuevo lugar que me ha puesto mi esposo de transmisión. De repente por ahí el micrófono se ha... Se ha bajado un poquito. Eh, la Cari dice que me escucha bien. Yo le escucho bien. Ah, no. Entonces sí, no es todo. ¿ah? ve Sí, me escuchan. Yo le escucho bien en mi cel y el volumen está a la mitad. ¿Ya ven? Creo que como están acostumbradas a escucharme gritando y ahorita estoy un poco mesurada porque la vela me, me, me relaja la vela de repente por eso. <ríe> de verdad, chicas, de verdad, de verdadcito. A ver, mi volumen. No, si está todo el volumen bien. A ver, a ver, volumen, volumen, volumen. Pero las chicas dicen que sí escuchan bien. Te escucha bien, estoy pegada en la lata. <ríe> Ay, chica, no sé qué pasa. Lo bueno es que estas cosas no necesitan mucho, mucho volumen, especialmente la misma. Cuidado, te relajes mucho y te duele. <ríe> ya, a ver, felizmente que el, eh, con respecto al audio, pues a veces, ya, ahora miren, abren un poquito así, con cuidado. Me abren con cuidado los pétalos. Con cuidado porque esto sí se puede romper. A mí se me ha roto. Abren un poquito. Así. Eh, yo estoy al tope del volumen en el cel. Generalmente te escucho a la mitad. <risa> es que estoy relajada hoy día. <risa> se escucha abajo. Pensé que está eh, a todo volumen. En el cel si sí se escucha bien. Ah, ya ven. Váyanse al cel, pues. <risa> No, no voy a gritar porque después me dicen que soy muy gritona. Yo también estoy en el volumen a full. ¡Qué extraño! <risa> ya voy a revisar, no sé qué pasa. Ya, a ver, miren acá. No necesitan mi voz, por último. Necesitan solamente mirar. <risa> Ay, me vacilan. Ya, miren. Voy a bajar un poquito el... Esto han aprendido mis alumnas de... Del festival, obviamente, que les he enseñado más técnicas, ya, por si acaso. A ver, miren, agarramos así y suik, doblamos. Agarramos así y sweet, doblamos con la uñita. Agarramos así y sweet, doblamos. Sí, en la compu se escucha abajo. Ay, qué raro. Hay algo aquí en mis conexiones, algo mi esposo me debe haber este. Ya, a ver, miren. Atentas, pues, chicas, atentas, ya no importa, ya voy a subir mi volumen, el volumen de mi voz, voy a subir, atentas, por favor, atentas, ya, así vamos trabajando. Algún cambio debo, debo haber hecho acá en, mi, en mis movimientos sexys que hemos hecho acá. Ya, vamos le, abriendo un poquito el pétalo, un poquito con cuidado. Si se le rompe, con cuidado. A mí también se me ha roto varias veces, pero no pasa nada. Ya, ahí está. Lo he abierto. Ahora, un poquito de un poquito de fuego. Y las emociono esto y mucho más han ah, aprendido las chicas y justo hoy están menos gritona Sí creo hoy día ya les he dicho ya por la por el, el, la vela la vela me está relajando. A ver miren ahí lo ven ya ese es el detalle que le da la, el encendidor. Entonces este viene aquí con este y se forma esta maravilla ya ahí a ver lo ven Sí, ¿no? Ya. Ya no me estén vacilando, no me estén vacilando, ¿ah? ¿eh? Y aquí está la blanquita. Igual, jalamos un poquito. Están sordas ustedes, están sordas. Y cómo ahora estuve transmitiendo bien por la página y nadie se quejó. Y ahora están que se quejan. Ojo, que si se les quemara un poquito... Como en un principio se me quemaba a mí, se le quemaba a mis alumnas. Se ve lindo ese, ese, ese detalle que le da. Pero miren cómo ustedes lo pueden acomodar. Qué bonitas quedan. ¿ver? Miren, miren. Una hermosura. Y vamos, lo llevamos para abajo así. Está en estado. Sí, estoy en estado sen. <ríe> Si se escucha bien, dice la Gise. Ya ven, chicas, no me estoy fastidiando, pues, por favor. Se pasan. Quieren venir a valorar, Gise, quieren venir a valorar nuestra transmisión. Son así, son. Ya, a ver. No, pero algo debe haber porque ya algunas sí escuchan, otras no escuchan. Entonces, sí, algo debe, algo debe haber. Pero ya, ahorita, si me pongo a ver... Este, no vaya a ser que se acorte la transmisión. ¿Ve? Aida dice que se escucha bien fuerte y claro. Ahí están mis alumnas, ¿ya? Ya no estén fastidiando, ya, no estén fastidiando, carajo. Ya, entonces miren, esta podemos poner acá. Y miren qué bonita queda. ¿Dónde está la otra que hemos hecho? Aquí, así todas, todas lindas ellas. Ahí están. Son unas bellezas, no es por nada. Vamos a dejarlas un ratito acá y vamos a comenzar a hacer los capullitos. Estos van a ser capullitos. Yo tengo estos eh, pistilitos larguitos que son de My Favorite Things. Y voy ah, a prender la pistola. Y voy a colocarlos para hacer capullitos. ¿Ya? ¿Qué significa capullitos? Los que están así cerraditos, cerraditos, cerraditos, cerraditos que todavía no se han abierto. ¿No es cierto? Ya, entonces vamos a agarrar aquí está la pistolita, un puntito aquí de silicona, ahí, y los vimos ahí. Ya. Ahora empezamos a cerrar porque el capullo debe estar cerradito. Primero esta de aquí, luego agarro acá un poquito, cerramos, armamos un capullito. Ay, perdón, ¿me están viendo o no me están viendo? ven se escucha fuerte y claro Sí son ellas así son ahí está así vamos armando el capullito con mucha paciencia chicas eso sí los hilos de la silicona a veces fastidian pero lo saca y ya está y el último acá un puntito y lo cerramos ahí está el capullito el capullito del amor Saludos desde Ecuador. Es primera vez que la veo. ¿Qué está realizando? Estoy realizando, Jessy, flores de fomirán. A ver, ahí está. ¿Ya? Ay, qué bonito. Parece una rosita, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si ustedes quisieran aquí, colocan este de aquí. No lo voy a hacer yo. Colocan este y este y ya tienen una flor con su capullito aquí. Ahí. Miren. Ahí. Miren qué bonito. ¡Qué preciosidad! No es por nada, pero está preciosa. Creo que la dejo así, ¿no? Para que tengan dos modelitos, ¿ven? Una con... Eh, ya, ya a esta sí le pongo, este... Um, los pistilitos, ¿ya? Voy a dejar una con y la otra así. Es una monada. Es una monada. Vamos a poner... Voy a hacer un capu... unos capullitos que son solo capullitos. Ya, ahí... Me encantan hacer, hacer flores, chicas. Me encanta. Y esta de aquí, un poquito de silicona. Y acomodamos la flor. Para todas las que les gustan las flores, me gusta también a mí hacer flores. Hacemos festivales de flores, diferentes técnicas. Ahí está. chiquita nomás. Ahí. Ahí. Acuérdense que al colocar siempre los, eh, los pétalos tienen que estar eh, intercalados, ¿ya? Muy bien, este de aquí, ahora sí, esta la vamos a hacer solo el capullito porque necesito tener un par de capullitos separados. Así que solo el capullito vamos a trabajar, un puntito aquí y vamos a trabajar el capullito cerrando nomás, ¿no? Ahí, un poquito, cerramos. Hola, Sheila, llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde, Sheila? ¿Qué ha pasado? Yo uso la pistola de silicona porque para mí es más fácil, pero si ustedes se queman con la pistola de silicona, pueden hacerlo con goma también. Bienvenidas a todas a compartir, por favor. A mí me encantan mis... Ay, <risas> Sí, a mí también me encantan las florecillas. Ahí está. Giselle también creo que ha estado en el festival, ¿no, Giselle? Ya no me acuerdo tantas chicas al festival. La que sabe tiene todo apuntado desde la, la vidnita. Ahí está. Miren qué bonita. Aquí le voy a dar un poquito más de... Voy a hacer otra. Esta, por ejemplo, no le he pintado, pero no importa. Voy a meterla por aquí. Ahora les voy a enseñarla voy a hacer otra porque tengo que tener mínimo dos, dos capullitos, ya, como estas se cogen aquí en el, no me, doy, no me hago problema, se cogen en el pistilito, hola, bienvenidas, hola, hola, a compartir, ya saben, para que podamos hacer crecer a la amiga Gise. Además dice que tiene muy buenas ofertas. Aprovechen. No sé si está de aniversario. ¿Cómo está la cosa este Gise? Aniversario. Cumpleaños. Ya, ahí está. ¿Ven? Necesitaba dos. Que se vean así lindas. Lindis, lindis, lindis. Este, por ejemplo, podría yo jalar aquí, ¿no? Una por acá. Y otra por acá, para que parezca. Ahí. Voy a sacar esta. Miren. Sin miedo nomás. Yo saco. Uh -huh. Esto acá. Y acomodo aquí. Ahí. Vamos a cortar acá, porque esto no me sirve. Ahí. Tengo varias florecillas por acá. Ya, ahí están. Miren los pistilitos, los, eh, los capullitos con sus hojitas. ¿Ven? Ahí lo ven, chiquititas. Chiquititas, chiquititas. Ahora vamos a ver esta. Voy a bajarla un poquito más para que no se levante tanto. compartido. Así es. Ayuden, chicas, porque es la única forma de ayudar a todos los, los negocios, emprendimientos, todo. A compartir. Un poquito de silicón aquí. Y ya tenemos nuestro capullito, ¿ven? Ay. Días felices, mis. Son días especiales en oferta. Excelente. Días especiales en oferta. Ahí está, ¿ven? No voy a forrar el palito ni nada porque todo va a estar acomodándose en la tarjeta. Entonces, no necesito forrar el palito, pero si ustedes quieren, forran el palito con su flora tape, ¿no? Ya, ya están. ¿Y qué me falta esta señorita? Vamos a ponerle, vamos a ver, vamos a ver, vamos a poner... Yo ya había avanzado, como les digo. Si no, nos quedamos hasta qué hora. Voy a poner unos... A ver, unos 5, pues, ¿no? Ahí, más seis. Uh -huh. A ver, el alambrito. Tengo un alambrito chiquitito que me ayuda a pasar los eh, pistilos. Siempre los paso con este alambre. Y ya no tengo problema. Uh -huh. Ahí. Lo que no me he dicho, la, la hice y espero que esté ahí. Este, ¿cuánto tiempo tengo? Porque ahorita yo me, me relajo así y luego, este, no sé cuánto tiempo tengo. No sé si invitó a otra persona. A ver, dice. Me avisas, ¿ah? Ya, ahí está. A ver, ahí está. ¿Ven? Otra que hemos hecho. Súper linda. ¿Qué ofertas tiene, por favor, dice? Diga sus ofertas. Ya, ahí está. ¿Ya? Entonces ya tenemos estas que no sé si voy a ponerlas todas. Vamos a ver. Ahora sí ya nos vamos a la tarjetita. Un ratito voy a limpiar acá. Ordenar un poquito para no... Que no haya tanto desorden. Y ahora sí ya nos vamos a la tarjetita. La tarjetita, la tarjetita, la tarjetita, no el... No es tarjetita, pero pues, mi cari, vamos a cerrar acá, tiene todo el tiempo que quiera, es una invitada, ah, una invitada por mi, gracias, dice, ay, disculpa la mi cari, así es, un poquito dispersa la mi cari, no sabe dónde está, a mí me invitan y yo sí, ya, no, no, mejor dicho, sí sé dónde estoy, lo que no sé si es que tienes más invitadas o solamente estaba yo, no sabía muy bien, ya, ahí está, ¿Ya? Ahora sí, como les dije, voy a comenzar a acomodar eh, las, los die cuts, ¿ya? Colecciones, mira, tiene colecciones, troqueles, herramientas, están colgados en los álbumes de oferta. Excelente, ya. Este lo voy a poner acá, como les digo, yo siempre trato de que estas sean, ahora voy a bajar un poquito, sean mis eh, mi soporte Y luego ya yo comienzo a colocar las flores que hago, ¿no? Ay, la escarcha, ¡uy, pues, cariño, lo, lo más lindo, lo más lindo. Nos faltaba escarchar. Vamos a usar esta eh, frosting power. Como no vamos a escarchar? Tenemos que escarchar, de todas maneras tenemos que escarchar. Eh, necesitamos, necesitamos esta goma transparente Pilot que yo siempre uso. Vamos a echarle su frosting y ahora, ay espérense, espérense, espérense un poquito, una esponjita voy a agarrar mejor porque este sea, sea, esta esta parte de aquí es como eh, a ver, lo ven ahí como un aplicador, entonces se ha hecho un huequito pero ya, creo que ya está sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí, sí, sí, sí. ahí está. ahí un poquito, poquito, poquito como si estuviéramos pintando y agarramos una cucharita y le echamos el frost a la florcita. Si esa es la parte más bonita, Cari, como te olvidas? Ahí está. Ahí, ahí ven el brillito, si ¿sí, no. Ahí está. Vamos a embrillarlas todas vamos a hacerlas bien beltuchas. <risa> Ay, creo que se eche tanto. Se ha hecho un huequito, ahí me he dado cuenta. Ahora sí. Brillí, brillí. puede faltar el brillí, Ahí está. Brille, brille, vamos a brillear esta de aquí. Toda es igual, con la misma técnica. A ver, vamos a ver, que no salga mucho, que no salga mucho. Ahí. Le hice un huequito, entonces por ahí está saliendo. Ya, vamos a darle la vueltita así. Los pistilos también brillan, ¿ah? ¿eh? ahí, ahí está ya falta esta de acá son unas que yo ya había hecho ahí ya lo voy a hacer más así porque quiero que quede bien apretada y los, eh, los bebés que hicimos, ¿dónde está el otro bebé? Ay, ah, ahora, acá está. Estas bebitas también, le vamos a echar un poquito, un poquito. Ahí. Ahí, ya. Ya, está el briquito. Sí, no podía faltar el brillito. No podía faltar. Ay, a las hojitas también un poquito, ¿no? Sí, porque a mí me gustan las hojitas que brillan. Un poquito, un poquito. Ahí, ¿no? Ahí está. Este brillo tipo frosting que tiene. Todo va a brillar aquí. ¿Cuáles más hemos pintado estas? Uh -huh. Y ahora esta. Les ha llamado la atención que esté este, relajada, que no hay audio, mucho. Ya, ¿no? Ya si sí hay otras que no están pintadas, están pintadas y no tienen brillo, no importa. Ahora sí, vamos a armar. A ver, a ver, un ratito que voy a limpiar acá ya. Este, esta es estiradora, me saca todo el brillito. Ya, ahora sí. Estamos viendo. Oh, oh, oh, oh, a ver, menos. ¿Ahí estamos bien? Sí, ¿no? A ver, me confirman si todo se ve bien. Ahora sí, ahora sí ya. Voy a colocar esta por acá, ¿ok? Vamos a pegarla. Vamos a pegarla. Yo quiero que este sea mi base. Voy a ponerla por acá. No importa si se sale del, del sobre, no importa. Y este globo aerostático lo voy a poner aquí. Ah, ahí lo voy a poner como que está. Está subiendo. Pero con este, con 3D, para que quede más bonito. Muy bien, están ahí. Están ahí, me están acompañando. Sí, porque hay 52, sí me están acompañando. Aquí. Ahí, y acá. Ya, estoy poniendo estos... En 3D para que se vea levantadito, todavía quedó brillo acá, ¿no? Voy a ir sacando uno por uno. Salió volando uno. Estoy tratando de trabajar lo más rápido que puedo. La mayoría me dice: ¿Cómo es que haces las cosas tan rápido? Creo que es por lo mismo que siempre estoy ah, corriendo para... Ahí, tengo que ver que acá no quede... Ajá, no, acá yo no quiero. Ya, esta no. Ahí nomás. Ya, muy bien, gracias por ayudar. Ahí, y ahora sí, después de esto... Ah, acá quería ponerle... Esta le quería poner, como si estuviera una banquita, ¿No? Pero, como siempre les digo a las chicas, siempre tienen que tratar de poner algo debajo. Ahí. Y ahí ya me quedo tranquila porque tiene un pisito, ¿no? Un pequeño pisito. Hola, hola, hola, bienvenidas. A ver, vamos a desarmar acá. Para hacer bien lo que vamos a hacer, aquí vamos a poner el pisito, les digo a las chicas, hay que poner un pisito, ahí está abajo el pisito, y aquí va a ir la, a ver, vamos a levantarle un poquito, con ese 3D, foam 3D, ahí. Tengo espacio, ven. ¿eh? Saben que me he dado cuenta que la patita aquí no había cortado esta parte de la patita, y si está cortada acá, acá también tiene que estar cortado. Así que vamos a cortarlo. Normalmente no corto así, pero. Pero ahí me di cuenta que se sabía que no tenía la patita cortadita. No vaya a volar la pata nomás. Ya, ahora sí. Ya. Voy a amarrar porque necesito amarrar para poder poner las flores, ¿ya? Hola, hola, hola. Bienvenidas, bienvenidas. Espero les guste el sobrecito que estamos haciendo. Con mucho cariño. Para Gise, ya, ahora sí las flores, las florcitas, miren, hasta las flores que hemos preparado, unas blancas, unas más grandes, otras más chiquitas, La más grande no la voy a usar, voy a poner solamente las chiquitas, voy a poner una por aquí, ahí, y la otra por aquí, así, a ver, voy a bajar acá, ¿me ven chicas?, ¿Estamos o no estamos? Ay, ahí, ahí, ahí las veo. Ya, ahí voy a poner la florcita, ¿ya? Ahí. Entonces, vamos a pegar. Ya, ya vi que la flor, la rosada, la voy a poner yo acá. Ahí voy a poner la rosada y la blanca acá. vamos a ponerla de aquí aquí esto ayuda mucho el palito ayuda para pegar ya no vayan a sacar el palito el palito ayuda para pegar Ahí. ¿Ya? las hojitas que hemos pintado las levantamos un poquito y las acomodamos Ahí, Perdón, perdón, perdón. Está quedando lindo, sí. Está quedando lindo. Ahí. Ahí. Vamos a ver. Si ponemos por acá, también tenemos que poner por aquí. ¿No? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Qué bonita quedan las tres, las flores en 3D, ¿no? De verdad que a mí me encantan. Ay, miren, Hay un bichito, tanta flor, el bichito ha venido. Mucha flor hay aquí, parecen de verdad. Ahí está. A ver, están viendo corazoncito mínimo chicas, por favor, estoy viendo brillo acá. Mínimo corazoncito, pues chicas, como... Buenas tardes, ¿en qué página encuentro estas ofertas, por favor? En la página en donde estás, Ida. En la página donde estás, ahí están llenas de ofertas. En esta misma página, así es. En esta misma página. Voy a poner esta de acá, pero miren, en este caso, a esta, voy a enrollar el palito que le queda aquí. Sí, en esta misma página. Muy bien, gracias por reaccionar, chicas. Gracias. Después la Miss Cari dice, no, no las leo. Y es porque no están hablando. No es porque no las lee, sino porque no están hablando. No me dicen nada. Yo pienso que estoy sola. La Gis y yo nomás estamos. Si ustedes no hablan, parece que la bici y yo nomás estuviéramos. Miren, enrollo un poquito para que se quede el rulito, lo ven ahí. Y eh, acomodamos, ¿no? Yo lo podría poner aquí, para que el rulito salga por acá. Ahí. O podría ponerlo, por ejemplo, aquí. Yo creo que aquí. Ahí, miren. Ahí. Ajá. Ahí yo creo. Ya. Hola, buenas tardes. Esa colección es de mi Academia de Scrap. La colección... No, no, este, Dorita Esta colección es de Mintai Dime acá hay me extravice la Dorita don. No, Dorita este, Esta colección es de Mintai Mintai Paper Ya, esa la vamos a poner ahí, ya Y yo la enrosco así para que se vea más linda Y como de todas maneras tiene que tener hojita Entonces vamos a poner también sus hojitas Acá Ahí, ya. Ahí, no sé si estoy en buena posición, ¿están viendo lo que estoy haciendo? Ahí, el rulito quiero que se vea por acá. Y una hojita, una hojita. Miren, acá hay más hojitas. Una hojita acá, no, una no. Estas dos. colocar esta acá, ahí, ya no importa si se sale del, se voy a pegar un poquito acá, se me abre mucho, ahí la voy a pegar, ¿dónde consigue esa aspiradorcita? ¿qué tiene? ¿a cuánto? yo no vendo nada chicas, Ahí está dice. ella vende, ella les puede dar los precios de lo que tiene. Ya, voy a enrollar también esta. Ah, acá está. ¿Se acuerdan el, eh, el capullito? Hola, hola. Esa dorita tan hermosa. Tan hermosa la dorita. Ya, eh... Ahí Gise les da los precios. Gise, vas a traer la aspiradorcita porque es de Huillard. Ella vende Gise, ¿ven? Entonces, ahí está. Ya, lo que voy a hacer es esto. Lo voy a colocar y voy a dejar que el, que el, el rulito caiga así. ¿Lo ven? Ahí. Y quedan bonitas flores chiquitas, grandes. Y eh, decorarlas a los costados con chiquitas. Por eso es que decidí poner esta acá. ¿Ven? Ahí está. A ver. Ahí la estamos acomodando. Y la otra, que está por aquí. Igual enrollamos. Se ve hermosa. Sí, chicas. ¿Para que les voy a decir que no? Sí, sí. Se ve hermosa. Hermosita se ve. Ya, este rollito lo voy a acomodar aquí. Ya, y vamos a hacer que salga por acá. A ver, quiero ver si hago que salga por acá o por acá. Ahí. Sí, ahí. Y la acomodamos acá. Ahí está. A ver, eh, lo que yo quiero resaltar en pocas palabras es el, es el globo aerostático. Ay, ay, el globo aerostático, ¿no? He puesto un, una florcita por acá arriba y dos aquí por acá abajo. Y los, eh, los capullitos, ¿los ven? Espérense que esta está que me baila y creo que es porque no le he puesto su silicona ahí. Para que no me baile. No quiero que baile mucho. Ay, ya. A ver. ¿Qué tal, chicas? Súper linda, ¿no? Eh, ¿Dónde quiero yo que vaya más el ojito? Es aquí, ¿no? En esta parte de aquí. Pues aquí solamente le he puesto la. la el asientito, la banquita, por ahí de repente le puedo poner como detallito. Eh, a ver, espérense, espérense. Creo que por acá tengo acá una fotito, hay una camarita, de repente por aquí, por atrás, o aquí adelante, así, ¿no? Vamos a ponerla. Pero aquí es donde yo quiero que eh, vaya la mayor cantidad de, de peso visual de peso visual. Espero que les haya gustado este tutorial. Con mucho cariño para mi amiga Gise, Ven que está facilito. Bellísimo trabajo. ¿De qué material hizo las flores, por favor? Cat, las hice de foami. Foami. Ustedes van a poder ver el video hasta el final y van a este, perdón, van a poder regresar el, todo el video van a poder verlo todo, todo, <risa> miren adentro como me quedan algunas piecitas, bueno aquí también eh, le quería poner una un lacito, así, un hilito, estos ya son detalles en realidad, un rosado, Ay, ¿me están viendo o no me están viendo? Ahí creo que muy abajo estoy. Ya, y eh, me gustaría colocarlo abajo de todo, acá, ahí. Vamos a colocarlo. Abajo, abajo, abajo de todo, ahí. Ahí. Uh -huh. Hola, bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? Miren, acá hay unas hojitas que también quedaron de... De la colección. Y también las voy a acomodar aquí. Aquí ya. Ustedes ya pueden hacer. Eh, lo que quieran. no hay Más hojitas. Y creo que por acá tengo otras hojitas. Acá. Las doblo un poquito. Y las acomodo ahí. ¿eh? Para que se vean. Lindas. Muy bien, ahora sí, abrimos por acá. Y ahí está la tarjetita. Un detallito acá, podríamos poner esta bicicletita que me encanta. Esta bicicletita la podríamos poner. Bello, ¿les gustó? Esta es la, la parte que más, más se va a ver, ¿no? Y aquí pueden escribir, acá pueden poner la tarjetita con la platita, si ustedes quieren regalar un billetico. Un billetico. Creo que voy a poner la bicicleta. Y acá colgando el corazón. Ahí. Hermoso. Gracias, chicas. tan lindas. Este creo que dicen así nomás por decir. Sí, la bicicletita. Ahí voy a colocar la bicicletita. Pegadita ahí. Pegadita, pegadita, pegadita. Pero ¿saben qué? A ver, sí, está bien. Vamos a colocarla, Porque ya está, este está como un pisito. Aunque me gustaría, quiero ver si tengo acá. este Aunque sea esto de acá. Yo prefiero ponerle un pisito aparte. Lindo, qué lindo. Gracias, chicas. Bueno, las invito a mi página. Scrapeando con mis cari oficial. Ahí pueden ver los proyectos y los trabajos que hago recién nomás hice un albumcito con esta colección en colaboración con otra paginita que me pidió y yo también este hice un albumcito de acetato bien bonito, ahorita les, les muestro un poquito pueden ir también a, a ver eh, lo que hice en la página ahí está ahí está ya saben por aquí en donde tengo un cartoncito para que vean, se pueden meter ahí lo que quieran porque aquí se hizo un... Ay, no tengo Bueno, cuadradito ahí. ¿no? ahí ya. Y, ah, ya sé, nadie me ha dicho nada de que algo falta aquí adelante. Nadie me ha dicho que falta adelante. Ahorita voy a poner. Tienen que estar mis alumnas por ahí. Ellas van a decir qué falta ahí adelante. Hermoso, todo lo que hace la mis hermosa. Ay, la María, el amor, son tan lindas, carajo. ¿Qué falta? ¿Qué le falta? Me encantan sus trabajos, dice la Dorita. Dorita, te amo, Dorita. Dorita, te quiero conocer para abrazarte, Dorita. Una frase, yo sabía, yo sabía que estaban mis alumnas ahí. Yo sabía que iban a decir... Y no le he puesto frase a mi cari, que siempre dice que nada es sin frase. Una frase, una palabrita, un sentimiento, lo que ustedes quieran, ¿no? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Yo tengo aquí este... Vamos a... Ya está, ya está. Vamos a apagar acá. Vamos a sacar esto para que ustedes puedan verlo bonito. Una frasecita, acá con él, el... con la velita, ya con la velita. Falta que me la envíe, dice la <risa> Una frasecita, miren. Yo tengo aquí varias frasecitas como para, para colocar. Por ejemplo, podemos poner un special day. Miren, ahí. Un special day. Hay algo chiquito. Tiene que ir de todas maneras la frasecita. No sé, la special day o thankful. Vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo aquí varias palabritas que pueden beautiful, vamos a ver. Miren esa de acá. Beautiful. ahí podríamos poner? Vamos a ver ya cuál queda mejor. ¿Cuál quedaría más más bonito? Celebrate también hay en verde, miren. O get well. Está celebrate. A ver cuál les gusta. Les voy a poner la que a ustedes más les guste. Celebrate o get well. Para quien está enfermito, quieren mandarle algo para que se sienta bien. Get well. Vamos a ver aquí cuál la, la falta que me la envíe. Get well. Por ejemplo, podríamos ponerlo aquí. Aquí el get well. O aquí. O por aquí. Ahí. Porque es importante que ustedes pongan una palabrita. Miren. Celebrate. Miren, combina con los verdes de aquí. ¿Ven? Combina con los verdecitos de, de las hojitas, el celebrate, sí, o beautiful, también, pero una nomás, no pueden poner muchas frases, ya, unita. Celebramos, eh, sí, o get well, miren, ¿ya? siempre tiene que haber una palabrita, eh, una frase. Ya, que tienen que colocar ahí. Esta, esta, por ejemplo, es en rosada. Get well. Yo creo que la de Celebrate la vamos a dejar. Miren, este Special Day. Esta también puede ir por aquí, mira enganchadita ahí. Ahí. O por acá. ¿No? Ahí. ¿Ven? Sino que se pierde. Vamos a dejar en Celebrate, como aquí mi amiga, este, Janet ha puesto. Así yo les voy enseñando eh, a, la, a las alumnas, ¿no? A ver, este beautiful también está hermoso. Miren, acá puede ir. ¿Mm? Pero vamos a poner este eh, Celebrate. ¿Ya? Le vamos a poner también con 3D, pero qué bonito. Así es, muy bien, Kat. Adentro puede ser exacto. De todas maneras, adentro también tiene que haber. De todas maneras. Ya. Vamos a poner las dos, ¿ya? Para que lo vean. Entonces, la palabrita, de todas maneras, tiene que ir. La palabrita, la frasecita. Aquí. Ahí, celebrate, ¿ya? Levantadito, así como lo ven, levantadito. ¿Sí? Y adentro, como dice mi amiga Kat, podemos colocar eh, special day. Ahí. ¿En la bicicleta? ¿Sí? Ahí, especial de... Ahí. A ver. ¿Sí? Y ya está terminado nuestro proyectito. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Y, eh, y que lo hagan, pues chicos. A ver, ¿quién lo va a hacer? Dígame, ¿quién lo va a hacer? Ya me voy, porque ¿qué hora es? Yo dije, voy a hacer, a ver, ¿cuánto tiempo he transmitido? <ríe> Hora y media, está bien. He sido decente. Ahí está, a ver. Súper linda, ¿no? Ya por atrás ponen su nombre, pues aquí le ponen su nombre. ¿Ya? Pa, de para y, y envían una cosa así, se imaginan. Qué bonito, ¿no? Qué bonito una cosa así, bien trabajadita, bien bonita. Bien, a ver, voy a ponerlas. Ya, ya estoy desarmada por completo, pero me voy a despedir. Ahorita voy a colocar mi, mi cámara, ¿sí? A ver, me van a ver, me van a ver. Ahorita me van a ver para despedirnos. No, no es acá, es acá. Muy bien, gracias chicas. A ver las leo, les leo, les leo, les leo, les leo. ¿Les gustó? Cuéntenme. ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Ay, ay, ay! Me voy, me voy, me voy. Ahí está. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Ahí están viéndome. Gracias, chicas, gracias a ustedes. Muy bien, cuídense mucho, gracias a Gise, muchas gracias, ahí quedó, ahí está, ahí quedó súper lindo. Me encanta, gracias, chicas, les dejo un beso, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, bye, bye. ¡Adiósito!